Muy buenos días. Yo soy Tom Peterson y esta plática pues empieza la séptima semana del curso en modelado de nitro ecológico en que ustedes están uh, participando. Así que pues esta semana con, eh, continuamos en, en el área de datos de presencia y ausencia y pues vamos a, vamos a ver fuentes de datos y vamos a ver mejoras, mejoras a los datos entre esta semana y la que sigue. Parece cosa o asunto o tema muy, muy simple. Parece cosa que uh, pues son puntos, ¿no? Uh, pero realmente son cosas críticas y vamos a intentar convencerlos que las decisiones que toman en, este, en esta fase del proceso los, los pasos que usan o no usan determinan mucho de, de lo que sale de sus modelos. Así que no es un paso trivial y no es cosa que pueden simplemente brincar y, y no tomar en serio. Más bien estos son son temas fuertes, aunque no están en, el, en la lista de, de temas cruciales para el modelado. Sí, la calidad de datos importa. Entonces, pues en esta plática voy a hablar principalmente de fuentes de datos y, y luego vamos a seguir con pláticas respecto a georeferenciación, y limpieza y, y control de calidad de los datos. Bueno, entonces, pues vamos a hablar en esta plática de fuentes de datos uh, y queremos que sean datos primarios de la biodiversidad. Eso quiere decir que no incluimos y muy rara vez vamos a ver el uso de datos secundarios que son datos secundarios, pues cosas como mapas o polígonos o alguna cosa que, que requiere interpretación de datos primarios. ¿Datos primarios qué son? Pues en general podemos imaginar que datos primarios de la biodiversidad son registros de una especie en un lugar, en un punto en el tiempo. Y eso realmente es una, es una forma de datos que, que es granular. No se puede partir un registro y no queremos que haya agregación o interpretación de esos datos porque ya serían datos secundarios de las tres dimensiones que acabo de mencionar pues el tiempo por lo, por lo uh, general es cosa no muy complicada en particular porque en modelado de nicho uh, que está en el estilo que se usa ahorita uh, realmente no usamos mucho la dimensión de tiempo. Vamos a, vamos a ver si en el futuro, en, en los, los años que vienen, el tiempo se maneja como otra dimensión de la ubicación de la especie con respecto al medio ambiente. Pero uh, por lo general el tiempo no, no entra mucho aparte de filtrar, y vamos a hablar de esto después, filtrar para asegurar consistencia entre los datos de, de presencia-ausencia y los datos de ambientes. Si hablamos de ubicación sobre la superficie de la Tierra, pues queda siendo una, un tema más fuerte y pues la, la plática que sigue en esta semana, uh, que la va a dar este Daniel Jiménez, uh, esa plática trata lo de ubicación y georeferenciación. Um, no más aquí voy a mencionar que no es solo un par de coordenadas, sino es coordenadas más otros datos para documentar la precisión, la fuente y la metodología con que esas coordenadas se asignaron. Un campo crucial en, en Darwin Core, es decir, en, el, en la, la arquitectura de la información que usamos en modelado de nicho, es este campo de coordinate uncertainty in meters, es decir, incertidumbre de coordenadas. Porque eso nos dice si si el, el, la georeferenciación está suficiente de precisa para las metas de, de nuestro proyecto. Y finalmente necesitamos información sobre la especie. Y por favor recuerden que no estamos hablando simplemente de un nombre, de un, un binomial uh, de, en latín, sino estamos hablando de un concepto, porque a veces hay cambios en la interpretación de un nombre. Y bajo un concepto puede ser, puede ser muy restringido a el conjunto de poblaciones a que aplica y en, en otras situaciones puede ser muy amplio y muy inclusivo. Entonces es de ustedes, es de, del usuario asegurar que, que todo lo que están incluyendo bajo el nombre de su especie de interés aplique al mismo concepto de ese, de ese taxon. Bueno, esta plática se trata de fuentes de datos. Y hay muchas. Voy a realmente mostrarles dos clases de fuentes. Uh, pero cabe mencionar que también hay datos observacionales, hay datos de estudios previos, ecológicos, y eso es eso es cosa de creatividad y perseverancia de ustedes encontrar datos así. Pero, como les digo, voy a hablar de dos principales tipos de fuentes. Uno es, pues, las colecciones científicas que son el acervo de, de conocimiento sobre la vida en la Tierra. Y normalmente este, estos acervos uh, residen en museos y en herbarios en todo el mundo. De muchas maneras esto es hablar de, de cosas antiguas, de, de uh, material que se acumuló hace 30, 50, 100 años. Esto es una una foto de, de un colector de aves y de mamíferos, Harry Swarth, uh, en, su, en su campamento y de preparación de especímenes en uh, 1916, así que hace un siglo y pueden ver su báscula, pueden ver su, sus plumones uh, y sus especímenes preparados. Bueno, los museos tienen una cara pública. Esto es el museo en París, uh, de Historia Natural. Y pueden ver que son a veces cosa muy espectacular. Pero luego atrás, en el piso de arriba o en el piso de abajo, donde no puede ir el público, también tienen las colecciones verdaderas científicas. Y eso es, esto es en el Smithsonian, pero esas colecciones son menos uh, vistosas, pero son igual increíbles. Aquí en el Smithsonian abrieron, parece que todas las gavetas en un pasillo y pueden ver el personal de la colección. Esto es hace, hace tiempo. La persona más enfrente era Roxy Leyburn, que era experta mundial en identificación de plumas para, para asuntos forénsicos. Uh, entonces, estas preguntas, perdón, estos, estos especímenes nos, nos dan amplios datos respecto a pues, datos primarios de la biodiversidad, eso de, de ubicación, tiempo y, e identificación. Aquí anexo varias uh, etiquetas que son la fuente de esos datos. Arriba del lado derecho pueden ver uno, unas etiquetas muy precisas que tienen datos de, de uh, geolocalizador, tienen la ubicación, tienen características del, del especímen y del otro lado de la etiqueta tendrían la identificación y cosas así. Uh, y luego pueden ver tres etiquetas más antiguas. Y a veces son antiguas al punto de que realmente no ayudan. En medio está un registro de Falco Columbarius, uh, que sí, es un nombre válido, uh, de 1800 creo que dice 34, pero la ubicación es Rocky Mountains. Como que eso no nos ayuda mucho. Uh, total, así es el mundo de datos de especímenes. Algunos muy precisos, algunos con mucha información, y algunos con poca información. Bueno, los datos de especímenes pues requieren bastante tiempo y esfuerzo de reunirlos y ese esfuerzo, ese, ese uh, desafío, reto, uh, eso son cosas importantes porque si uno va al museo y reúne los datos uno por uno, de alguna manera uno está controlando la calidad con más cuidado. Pero desde hace por ahí de 20 años, empezaron las primeras redes de, de uh, datos de biodiversidad en línea. Y estas redes, estas, estos portales, uh, empezaron con un esfuerzo en México y un esfuerzo en Norteamérica, luego otro esfuerzo en, en, uh, en Brasil, y ahora han evolucionado mucho y ahora pues tenemos acceso a de verdad montones de datos primarios de la biodiversidad. El portal más grande en el mundo ahorita es GBIF. Uh, como pueden ver, da acceso a casi, casi mil millones de datos que vienen de más que mil instituciones. Es decir, esto es algo maravilloso. GBIF uh, tiene una densidad de información regada por todo el mundo. Pueden ver que está en mar y en tierra, y norte y sur, y, y pues en, en todo el mundo. Y eso es fascinante. El acceso del, del, a los datos es por un sistema de filtraje. Entonces aquí, yo seleccioné una especie Afolocoma unicolor, que fue una de las especies que yo estudié para mi doctorado. Pueden ver que hay 2,851 uh, registros que pertenecen a esa especie a que puedo tener acceso por medio de GBIF Y puedo seleccionar el download. Y tengo, pues, uh, acceso a, a información acerca de mis queries anteriores, de mis búsquedas anteriores, que, que es muy útil. Y tal vez lo más útil es esto de DOI, que es Digital Object Identifier. Y, en efecto, ese, ese código me da acceso permanente al a la búsqueda que hice. Y eso, eso por, por ejemplo, puedo meterlo en uh, mi publicación como un registro permanente de, uh, de la búsqueda que me produjo esos datos. Entonces, para darles un resumen pues breve acerca de GBIF, lo fuerte de GBF es que pues, sin duda es, es el, el conjunto más grande de datos de la biodiversidad. Y gracias a, a su arquitectura provee respuestas a, a las búsquedas muy rápido. Uh, no tan fuerte en que su formato de bajar información es uh, trabajoso Uh, y omite algunas cosas, como por ejemplo en, el, en, en bajar los datos uh, en la forma compacta, omite el, el, el campo de estado o provincia. Uh, también es frustrante que GBIF no ha tenido iniciativas hacia anexar uh, georeferencias a la gran mayoría de sus datos. Uh, o de los datos que ellos, a que ellos proveen acceso. Nada es perfecto en el mundo. Gbif tiene cosas muy fuertes. Vamos a seguir a VertNet. Aquí un recurso mucho más pequeño. Pueden ver alrededor de 21 millones de registros. Uh, VertNet evolucionó de, de apoyo de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos uh, para cuatro redes, Fishnet, Manus, Herpnet y Ornus. Y esas, esas redes, cada una, resultó de un apoyo uh, de la Fundación Nacional de Ciencias. Pero eventualmente, pues el grupo de Vertnet se dio cuenta de que Uh, podía tener mucha eficiencia por medio de unir las redes en una sola y eso es lo que resultó en verdad. Aquí una búsqueda también para aflocoma unicolor. Pueden ver que hay mucho menos registro ahora y eso es porque son puros datos de especímenes. Y pueden ver el mapa uh, donde donde indica la ubicación de dónde viene cada especímen Lo fuerte de VertNet es que es una red distribuida usando una, como una base de datos en la nube para uh, mejorar el tiempo de respuesta y, y uh, confiabilidad de, de cada base. Cubre casi todas las colecciones de vertebrados de Norteamérica y ha tenido un énfasis muy fuerte en georreferenciación de alto nivel y de, alto, de alta calidad. Sus debilidades pues son datos de especímenes, no más, así que los números de registros son menores y a veces el interfaz pues frustra porque uno no sabe exactamente cuántos uh, registros hay o, por ejemplo, puede ser que uno no puede plotear fácilmente en el mapa todos los registros de una especie. REMIL, el Red Mundial para la Información de la Biodiversidad. Eso es un proyecto de, de CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad en México. Pero tiene una red, pues, muy enfocada en México, pero incluye uh, uh, fuentes de, de datos en otros países que también tienen datos relevantes. Uno puede, pues, prender y apagar cada, cada fuente de datos y salen los datos así. y luego uno los puede, pues, agarrar para, para procesar más. Su fuerte uh, cobertura comprensiva nacional de muchos grupos taxonómicos. Esto refleja décadas de trabajo por Conabio. Debilidades, pues el, el interfase, otra vez, puede ser un poco frustrante, Uh, los resultados salen en, en otra ventanilla y uh, a veces, pues, eso confunde. Y parece que algunas o hasta muchas de sus, sus bases de datos contribuyentes no están en línea. Otra red que tiene su alcance a nivel nacional es SpeciesLink. Eso es una red brasileña, fue de las primeras uh, y ellos han hecho pues, muchas mejoras a su sistema. Pueden ver que pasan de 9 millones de registros en línea. Pueden ver un formulario de búsqueda que, que da filtraje instantánea y... Tiene esto de dar pues de manera muy flexible uh, los, lo, las salidas en, en forma de listados con números que yo encuentro muy útil. Los datos salen pues en forma de, de tabla, en forma de mapa y también da muy buen acceso a imágenes que se pueden hasta usar para... para comparar e identificar uh, lo, los especímenes. Uh, la red cubre o incluye instituciones a través de todo Brasil, como pueden uh, apreciar en, en el mapa abajo. Y los datos pues tienen, tienen cosas fuertes y cosas débiles, pero pueden ver que la cobertura de Brasil es excelente, y la cobertura del resto del mundo puede ser algo que está en, en diferentes uh, instituciones brasileñas y algunos de sus registros que ven fuera de Brasil son erróneos. Y eso pasa en todas estas redes, pero pues aquí lo vemos. Una cosa que ha hecho SpeciesLink que es fabulosa es Uh, una serie de resúmenes de calidad de los datos señalando uh, registros que pueden estar equivocados o, o contener errores. Lo fuerte de SpeciesLink pues el interfase de búsqueda es de verdad excelente y, y permite búsquedas muy muy fuertes y ricas uh, tiene cobertura nacional excelente, en particular para plantas. Hace muy buen uso de, de los medios visuales que van asociados a los registros. Uh, provee muy, buen, uh, muy buena evaluación de calidad de los datos y da muchos uh, gráficos y mapas con que uno puede explorar los datos. Ahora lo débil. La georeferenciación básicamente no tiene los metadatos necesarios y en muchos de los casos la georeferenciación en SpeciesLink es solo a nivel de, de municipio, uh, así que está más o menos cruda. Bueno, eso, eso son algunas de las fuentes, cabe mencionar otros Uh, está el ATA y Indio en Costa Rica. Está SABIF en Sudáfrica. Hay, hay varios y, y muy útiles. En Estados Unidos hay Dig bio y Bison. Uh, pero quería señalarles como algunas grandes que, que son de, de mucho uso. Ahora esos datos no vienen sin sus retos. Sin, sin cosas que tenemos que pensar de manera fuerte, las cosas han cambiado, como ya les conté antes datos de biodiversidad se asamblaban en una base de datos a través de pues mucho trabajo y, y muy, muy, muy costoso también, uh, los especialistas tenían que estar revisando todo y era lento el proceso, uh, pero tenía la ventaja de que por lo menos en teoría una persona revisaba todos los registros y los evaluaba uno por uno. Ahora las cosas han cambiado, esta tecnología de, de bases, bases distribuidas está fascinante. Uh, el Darwin Core es una arquitectura de información que nos apoya mucho en organizar la información en vez de tener 30 diferentes formatos de la información que existe. Tenemos protocolos uh, muy eficientes que permiten la, la transferencia, es decir, lo de compartir los datos. Y como ya vieron, pues acceso en línea instantáneo a más que mil millones de registros de la biodiversidad. Es decir, estamos en un mundo muy bonito. Eso no quita la responsabilidad. ¿Okay? Es decir, ya el acceso está muy facilitado, muy fácil, muy eficiente. Pero eso no quita la responsabilidad. Entonces, vamos a ver. Los datos de la biodiversidad ya no están revisados por un especialista o por la persona que está haciendo el estudio. Integrar datos de mucho, muchas fuentes diferentes puede reducir la consistencia y aumentar los problemas en, en el conjunto de datos que, que ustedes han uh, asamblan. Qué tan completo es, es el, el conjunto de datos y qué tan completo es cada registro puede variar mucho. En particular, la georeferenciación varía muchísimo. Uh, algunos, para algunos taxa o algunas regiones uh, está muy bien la georeferenciación y para otros tax a otras regiones es, es casi nula. De esa manera, la responsabilidad es en ustedes de asegurar que la calidad de los datos basta para usarlos. Y por favor no brinquen este, este paso porque es de más de importante para simplemente brincarlo. Entonces, para concluir, es un mundo muy, muy bonito ahorita. El, el acceso a los datos es increíble. Es, es maravilloso que, que tantas fuentes de información sobre la biodiversidad ya están abiertas, accesibles y hasta integradas una con otra. Y eso cambia el mundo. Pero el usuario tiene la responsabilidad de asegurar que los datos están bien, porque ya saben el fenómeno de garbage in, garbage out. Si ustedes no evalúan y aseguran la calidad de los datos que están usando, entonces lo más probable es que van a estar analizando mucha basura. Bueno, eso es un resumen breve de fuentes de datos de la biodiversidad y pues nos vemos el viernes para, para hablar de, de sus preguntas respecto a estos temas. Chao y, y pues que tengan muy buen día.